Le he hecho jugar y al cate se me ha caído el bebé de cabeza y de espalda. Has se así el bebé, como estaba llorando, y así le he hecho jugar, de todo, así le he hecho, eso más era. No, es que mi esposo ha hecho jugar al bebé, así lo ha hecho jugar, de eso no es diferente, se si aguanta el bebé, ¿Y lo han auxiliado al momento? Sí, yo lo he llevado al, este, al centro, lo he llevado. Esto mencionaron en los pasados días los padres de la pequeña de seis meses de edad, Judith Yujra Casas, quien llegó a fallecer a causa de una desnutrición crónica y por maltrato infantil. Según la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el caso pasará a la FELCC por el delito de infanticidio. Materno infantil que fue trasladado del Hospital del Norte, a la materna infantil el día de hoy a 00 ha fallecido. Por diferentes causas, edema cerebral secundario, hipertensión arterial craneal, infarto craneo, eh, infarto cerebral masivo, desnutrición grave y maltrato infantil. Bueno, esto es lo, lo que nos han informado eh, el los galenos a través de la Defensoría de Menor o de la Niñez acá en la Ciudad del Alto. Eh, sí, exactamente, va a cambiar la figura penal, se le va a ampliar por el delito de infanticidio que lo llevará a la FELCC.